Enrique Ochoa, negocio militante del PRI eh, por otra parte en el currículum de usted eh, eh, registré que usted era o es miembro del Consejo Político Nacional del PRI yo quisiera que me precisara si forma parte del Consejo Político Nacional del PRI y si sigue siendo militante de ese partido, no es ningún delito ni mucho menos, ni remotamente lo digo en ese sentido, pero para tener un complemento en el factor que también es parte importante, que es el de la imparcialidad. Muchas gracias. No formo parte del Consejo Político Nacional del PRI, como de militante? Sí, como lo dije en el currículum y está eh, en la página de la Comisión de Gobernación, así lo manifesté. Fui durante meses, en el 2006, hace más de cuatro años, miembro del Consejo Político Nacional, y mi salida del Consejo Político Nacional fue también pública a través de la presentación que hice yo de un juicio para la protección de los derechos civiles, del ciudadano en el Tribunal Electoral del cuerpo Judicial de la Federación, con lo cual yo dejé de, de pertenecer a, a dicho eh, consejo y eh, afortunadamente gané ese juicio en el tribunal. Ahora dice que es un gran honor y todo el pedo es para agarrar un hueso, o sea, cuando no te conviene no eres prista y cuando te conviene sí eres prista. Por el momento el FRAIS no se encuentra, se dice que salió a comer. Podemos informar que Enrique Ochoa Reza es el nuevo dirigente del PRI. ¡Frai!